Ah, de todas sí. vamos a detallar eh, en esta mesa por ejemplo tenemos algunos de los componentes que la sociedad utilizaba dentro de las cabalgaduras aquí tenemos un gancho el gancho era una montura que la utilizaban las damas únicamente esas porque montaban cruzadas la pierna como nosotros lo hemos dicho changadas entonces aquí eh, está un garabato el garabato era un componente que servía para, para emparejar la carga, para poder ponerla sobre, sobre, los, sobre las acémilas. Está compuesto de un cabresto, un cinchón y, y un gancho, un gancho que se lo conocía como pico. Los tajos de leche que fueron fundamentales dentro de la productividad. En muchas ocasiones estuvieron llenos de leche, en otras oportunidades llenas de suero, en otras oportunidades llenas de quizás de algunos materiales de desecho para alimentación de cerdos o para alimentación de terneros. Estos iban sobre una angariza. Las angarizas eran construidas artesanalmente de madera y servían para apoyar los tarros, los tarros de, de, de leche o de cualquier producto que se estaba transportando líquido en aquel entonces. Acá tenemos una montura, una cabalgadura. Eh, sobre sus respectivos soportes que, que eran artesanales y se los creaba para poder mantenerlos más que todos secos porque como era un objeto de constante utilización estaban con el sudor y muchas veces estaban mojados por la lluvia por el temporal, por el rocío de la madrugada entonces tenía que tenerse los secos, estaban revestidos en cuero acá podemos eh, observar una romana, la romana era una herramienta para pesar, para, pesar, para, para poder funcionar de la siguiente manera. Acá lamentablemente no, el, el soporte no nos da y acá necesitamos un peso que sea equivalente a la medida que, que pesaba. Una de las, de las herramientas fundamentales de los arrieros era la macana. La macana tenía muchas utilidades. Entre las fundamentales era poder tapar la, la cara de los, de los, de los molares o de los caballos cuando ellos estaban cansados o cuando eran mañosos y no se dejaron cargar. El acial que servía para encaminar la recua. Seguimos con la albarda. La albarda era, en cambio, la cabalgadura de, de carga. Sobre esta, estaba, eran hechas artesanalmente y estaban rellenas de paja de páramo. Y, y la fibra con la que se fabricaban las albardas y los costales Los costales eran para cargarlos Para poner la producción, ya sea este maíz, aguacate, frijol Todo lo que producíamos nosotros, panela Entonces esto era hecho de fibra de cabulla Antes la cabulla era fundamental en la economía de la localidad Había, La gente tenía como a manera de linderos, a manera de cercas Tenían grandes embrios de cabuya, porque la cabuya era indispensable para realizar todas estas cosas, costales, albardas, guatos, sogas, que en ese entonces eh, eran indispensables. Actualmente han sido reemplazadas totalmente por fibras sintéticas. Acá tenemos una albarda que quizás se la ve que está un poco más nueva, no, no, no, denota, no denota la... La, el trabajo, el, el esfuerzo que, que ha tenido. Acá hay otro garabato. Este garabato tiene un cinchón hecho de cerda, de cerda de caballo que se sacaba de las colas. Por acá tenemos una bomba de fumigar. Las bombas de fumigar aparecieron posteriormente porque es, es una herramienta ya hecha en bronce. Eh, ya, ya venían las primeras bombas que llegaron a Latinoamérica a Latinoamérica fueron bombas americanas de la marca Seyus. Entonces estas, incluso estas por el valor del bronce, han sido ya descartadas, actualmente se las fabrica en plástico. Entonces estas ya han venido a constituirse a manera de reliquia porque son pocas las que quedan, la mayoría fueron vendidas a chatarra para, para procesos de fundición. En este sector podemos evidenciar los yugos, los yugos es, es una es una especie de, de amarra para poner sobre sobre la cabeza de los bueyes y poder crear una herramienta de labranza y también de tiro porque los yugos servían para la labranza y también servían para el tiraje de carretas para carrear chamisa para carrear troncos entonces es fundamental estos estaban agarrados por alguna alguna series de componentes este cabresto era el tormento ...donde iba agarrada la arma del arado... ...la arma completa... ...acá... ...tenemos un viugo... ...que... ...es un poco más... ...más diseñado, más amplio... ...este es un poco más tradicional... ...de la región de Imbabura. ...no... ...el, el de acá, el de acá de Minas... ...es un poco más... ...más... ...digamos más corto... ...no... ...no tan ancho... ...entonces que... ...ocasionaba menos daño incluso en la nuca de los animales un planchador de ropa, antes, antes primaba dentro de la sociedad, primaba la elegancia entonces la gente, la vestimenta tradicional de minas del, del pueblo ya mestizo era siempre un traje que estaba compuesto de pantalón, eh, chaqueta, chaleco, camisa de manga larga confeccionados de gabardina supernaval. entonces los planchadores eran fundamentales una pala para aventar, para aventar granos esto fundamentalmente servía para aventar cebada para aventar trigo y, y poder sacar las impurezas del grano y poder tenerlo, tenerlo más limpio para el siguiente proceso que sería el tueste y la molida para obtener los, la máxica y las harinas de, derivadas de los respectivos granos que acabo de mencionar podemos determinar cómo era el tema de, de la construcción de puertas, de camas, actualmente están ya dadas un valor histórico porque tienen, tienen algunos, algunos componentes artísticos del maestro Romero, pero estas puertas denotan la historia, ¿no? O sea, acá tenemos las bisagras, el, el rezago de una bisagra y de una chapa que eran hechas a base de forja, y es evidente que al tener escasez de, de materiales pues se los hacía con, con, con herramientas rudimentarias pese a eso pues han sobrepasado algunos siglos y todavía siguen en pie por acá podemos ver las pailas que eran fundamentales las pailas las pailas llegaron ya posterior posterior a la al, a los a los asentamientos humanos tradicionales eh, originarios del pueblo. Estos ya son el producto del mestizaje, la función del bronce. Eh, fue ya una técnica avanzada ya posterior a la colonia, porque anteriormente pre prevalecía el tema de usos de barros, de materiales de cerámica. Acá tenemos otra, otra pala para, para aventar. Pailas de bronce de distintos tamaños que tenían algunas funciones un tradicional tiesto tiestos hechos de barro, de arcilla eh, esta era la, la tulpa comúnmente que se lo asentaba sobre, sobre pedazos de madera perdón, sobre pedazos de piedra de pedazos de ladrillos o adobes que soportaban, soportaban el calor del fuego ¿no? esta es ya moderna es, es una fucuna una fucuna de metal las fucunas la gente que, la, anteriormente el pueblo tenía muy poco acceso a instrumentos de metal entonces las fucunas se les hacía de una planta que, que en el centro tiene facilidad de, de hacerle hueco que se llamaba la planta de fucunera entonces las fucunas servían para avivar el fuego de esta manera Algunos componentes artísticos sobre algunos adobes. Los adobes eran la base fundamental de la construcción luego del tapial. Eh, primero era el yunchi, que el yunchi era lodo puesto encima de otro con la mano, tra tra tradicionalmente. Luego fue el bareque, el, el método de construcción: pequeñas tiras de madera o de carrizos, también de suros y de, y de, de, algunas, de algunas ramas que se hacían, rellenas de lodo. Después los tapiales, que eran paredes de, de apisonamiento de tierra con, con, con agua. Y posterior a ellos vinieron los adobes, que luego de escocerlos, la siguiente técnica de construcción eran los ladrillos y actualmente la mampostería, que, que se la conoce de broques y de, de hormigón armado Una montura vieja también que tiene, que tiene una muestra del maestro Romero. Esta es una polea, una polea grande, que funcionaba para avivar eh, la fragua. La fragua era donde los guerreros forjaban los componentes indispensables de ese entonces, chapas, aldabas, cerraduras y sobre todo herraduras, herraduras para los caballos, porque como prácticamente la, la tierra estaba inmersa en un mundo productivo de campesinos, de arrieros, que constantemente debían cambiar de herraduras de sus caballos para que esto sea su, su trabajo sea más eficiente y no tengan que, que cansarse ni patojear por, la, por las malas condiciones de los caminos por los que andaban. Esta, la verdad es que estar en la parte de la madera, poder evidenciar la habilidad con la que tenían, hacían estos tornillos, estos tornillos funcionaban a manera de prensa, al otro lado estaban en un gran banco de madera y, y esto giraba y tenían para prensar, esto era muy tradicional en, en los carpinteros, entonces este era su método de prensa para crear las obras que hacían en ese entonces, ventanas, puertas, pues Acá tenemos un martillo de herrero. Eh, los fondos, los fondos tenían distintas, distintas, distintas maneras, entonces los que eran pequeños eran considerados como prácticamente ollas de vaso y los grandes les llamaban fondos tenía muchas funciones, tenían las funciones para cocinar y también tenían funciones como para guardar agua fresca poder mantener agua fresca dentro de las casas porque hay que tomar en cuenta que en ese entonces pues el pueblo no tenía una red de distribución de agua potable sino que la gente tenía que cargar las, el agua hacia sus casas hay algunos, acá no, no veo, pero hay unos que tienen Hecho punta acá, eso se llamaban escudillas de barro. Acá tenemos una, una reliquia, una, una muestra de una vasija precolonial. Este era para cortar, es a manera de una hacha. Actualmente la versión original, original de esta eh, ha servido para cortar conchas muy, muy empleada en, en, el, en el mundo costeño pero acá también se utilizaba como, como, una, como una, un, una herramienta de corte como de presión Los famosos arneros Los arneros servían a manera de servidores. Para, para poder sacar las impurezas de, de los granos, y también sería como una herramienta, como un tamiz, para hacer uno de los platos y las manifestaciones gastronómicas más relevantes de la región, que es la sopa de arnero por aquí se le pasaba, y, y era la herramienta fundamental para hacer este fideo tar, tradicional, digamos este fideo artesanal, que se convertía en una sopa, en una sopa tradicional, la sopa de arnero Este es un reverbero que está soldado a una olla de hierro fundido. Ahora está convertida ya en una escultura artística. Las famosas vigyas o cucharas de palos, las iban, iban, tenían sus diferentes tamaños eh, dependiendo de la función que se las quiera dar. Entonces acá las bateas eran también fundamentales, tenían varios tamaños. Servía, servía para como fuentes para amasar harina y hacer pan. Esta posiblemente, por el tamaño, me atrevería a decir que estaba destinada para la alimentación de animales. Entonces, era una gran batea donde se ponía sal o maíz para que los animales puedan, puedan alimentarse, porque por, por su dimensión, pues no, no es un utensilio de, de, de cocina, sino más bien es un utensilio para... para un poco la alimentación de, de ciertas especies como, no sé si mulas o, o vacas para poner sal o, o para poner algún tipo de alimento acá tenemos una una máquina todos estos instrumentos una, una plancha de de hierro fundido todos estos instrumentos llegaron ya llegaron con la colonia las, estas, planchas son, estas planchas, de tipo de máquinas, no, no sobrepasan el siglo pasado, o sea, no, no podríamos decir que, que fue parte, parte del, ni siquiera de la colonia, sino, sino ya son herramientas contemporáneas de, actuales. Quizás esta es una pequeña muestra, un, un inicio de lo que va a ser el, el Museo Étnico complementario al Museo de Arte moderno de Jaime Romero. Eh, maestro, la verdad es que te felicito Me complace ser tu amigo